El gobierno, a través del Gabinete de Agua, ha estado dando seguimiento permanente a la situación de sequía que vive el país. Eh, la coordinación del Indri con el manejo de las presas, igualmente la programación con el, las, las instituciones que tienen que ver, el, o la Junta de Regantes, mejor dicho, nos ha permitido hacer una buena distribución del agua conforme ...a la crisis que tenemos... ...y cada una de las instituciones y direcciones provinciales... ...han estado comunicando la importancia de racionalizar el agua... ...por ejemplo, los vehículos de INAPA no se están lavando... Eh, ...ahora mismo andar con el carro sucio... ...es una muestra de compromiso de cuidar el agua... ...no se sientan mal si están con el carro sucio... límpelo por dentro... ...porque hay una situación difícil con el tema del agua... ...ahora mismo, gracias a Dios, estamos dando servicio... Eh, en en el, todo el territorio nacional se está distribuyendo bien el agua. En Santo Domingo tenemos la crisis más grande por las fuentes que se han agotado, tanto del Doy como de Samana. Sin embargo, ya la corporación de, del Distrito Nacional también ha hecho los ajustes. ¿Qué otras medidas se para el tanto? La conciencia, conciencia, una mejor distribución del agua. Estas son las medidas que nosotros hemos implementado desde que se avecinaba la crisis, porque nosotros hemos actuado de manera preventiva para que no agarre de sorpresa a la población la situación.